Si eres una empresa gay-friendly y apoyas el orgullo LGTB todo el año, te damos las claves para darte a conocer y hacer crecer tu negocio. Te ayudamos a encontrar clientes de todo tipo, no solo a la comunidad gay, porque nosotros entendemos que gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, intersexuales o queers no comparten los mismos gustos, aficiones, intereses y comportamientos por el simple hecho de serlo. Te ayudamos a alcanzar a tu público a través de una estrategia de publicidad que te dará visibilidad como empresa que apoya y normaliza esta causa. Te proponemos una herramienta nueva de publicidad que te da la posibilidad de anunciarte en las webs que suelen visitar tus clientes potenciales. Según tu modelo de negocio, será necesario pensar en qué tipo de personas pueden estar interesadas en empresas como la tuya. Ser gay-friendly no implica que tu negocio se oriente únicamente a público gay, sino que les muestras públicamente tu apoyo. Si, por ejemplo, tienes una marca de ropa gay-friendly, deberás anunciarte en webs que visite la gente que le guste la moda para que cuando estén navegando se encuentren con un banner como este con tu anuncio. Si generas un contenido atractivo, conseguirás llevar a tu web fashionistas interesadas en tu negocio. Para poder anunciarte, solo tienes que entrar en unidad.com y registrarte con tu correo. Es una plataforma online totalmente gratuita y muy fácil de usar. En solo cinco pasos puedes configurar tu primera campaña de publicidad. ¡Vamos allá! En primer lugar, haz clic en Nueva campaña. Indica un nombre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 Vayamos al siguiente paso. ¿Quieres centrarte en un público local o prefieres que el impacto sea a nivel nacional? Esto lo decides en este apartado. Puedes elegir todo el país, segmentar por ciudades o incluso filtrar por un código postal que introduces en esta casilla. Si tienes una tienda física te recomendamos que apuestes por público local, pero si tienes la opción de satisfacer a clientes de todas partes, no te cortes, abarca a un público tan amplio como quieras. Vamos a seleccionar Madrid si lo que quieres es mostrarle los anuncios a toda la ciudad. Ahora elige todas las páginas web en las que quieres aparecer. Aquí la gracia está en conocer a tus clientes. Si sabes cuáles son sus gustos y aficiones, serás capaz de identificar qué tipo de páginas web visitan. En Oniad te proponemos listas de dominios ya hechas que hemos agrupado en función de diferentes temáticas bodas, cocina, deportes, viajes, prensa y muchos más. Ten en cuenta que mientras más hayas limitado tu área geográfica, más dominios tendrás que elegir, porque si no, no vas a generar suficientes impresiones. Si eres una tienda de ropa como en el anterior ejemplo, puedes hacer una selección de webs de moda. En este paso se suben los banners, haciendo clic en subir banner. Aquí es donde debes exprimir al máximo tu lado creativo, desarrollando banners que llamen la atención y que atraigan a los clientes de tu web. Eso sí, tienen que cumplir una serie de requisitos que puedes leer aquí para que sean válidos, sobre todo en lo relativo a tamaño, formato y contenido. Puedes diseñarlos con cualquier programa de diseño gráfico, pero desde Unidad te ofrecemos un programa gratuito y muy sencillo para que los puedas diseñar tú mismo en dos minutos. Solo tienes que pinchar aquí. Una vez los tengas, los subes en este apartado. Y eso es todo. Solo hay que darle a enviar, introducir tus datos y comenzar la campaña. Si tienes alguna duda, disponemos de un chat donde nos puedes preguntar y te ayudamos con lo que necesites.